Queridos mamá y papá, hago este video porque sé que nunca voy a tener esa pausa a la rutina o ese momento exacto para dedicarle todo el cariño que se merece. Bueno, más, te quiero dejar en claro. Eh, te quiero mucho y no lo digo solo por ser tu hijo, sino que te lo dicen todos los que te conocen, o conocieron. Nunca vi una mujer tan simpática, tan alegre, tan llena de emociones como vos. Mira que yo conocí a muchas chicas, pero ninguna tiene la personalidad, personalidad tan preciosa como la tuya. Bueno, más, te quiero mucho. Te amo. Bueno pa, eh, son mi mayor, mi mayor ídolo. Para mí fuiste, serás un gros, un capo y una persona muy, muy importante para mí. Bueno te quiero mucho y te extraño que esté en el cielo. Eh, eh, voy a hacer todo lo posible de mi vida, voy a seguir adelante y no nada, no nada de eso le quería decir algo. Eh, bueno chicos, cuidan a, su a sus varios padres, que son los únicos que tienen la vida. Aunque que sea, vayan a darle un abrazo, un beso. Bueno, eh... eso fue todo.